cordial saludo amigos, este es de Restrepo, Mr. Roboto el día de hoy. Bueno, tenemos unos problemitas técnicos, por eso nos demoramos un poquito más de la cuenta, pero el día de hoy vamos con este reto que es el reto eh, Viper Race. Para eso tenemos a nuestros jueces el día de hoy. Vamos a presentarnos, entonces primero que todo, a ver, Juan David Vargas, Juan, David, si puedes prender cámara, se te agradece, muchísimas gracias. Hola, hola a todos. Estamos aquí listos para iniciar eh, la carrera de Bípedos. Yo también tengo problemas de la cámara, mi roboto, pero aquí estaré muy pendiente a ver qué puedo solucionar en el transcurso de la carrera. Bueno, no hay ningún problema. Y nuestro otro es que es magela Fusati. Y es de Uruguay. Magela ¿estás ahí? A ver, si me ven ahí. Bueno, un gusto, un placer compartir desde Uruguay con ustedes también este evento. Bueno, Magela, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado este llamado. Tenemos dos jueces que están asistiendo, pero más a modo de apoyo, más a modo de, de acompañamiento. Entonces, en este momento nos vamos a, a empezar con la carrera, con, bueno, con este Piper Race. Nos dices, por favor, Juan, cuántos equipos tenemos ya homologados, cuántos equipos homologaron. Listo, tenemos homologados en estos momentos, eh, espérate, abro el Excel, tenemos homologado el equipo de Bolívar Coding con su robot Salomon, tenemos homologado a Rodanglo 1, Rodanglo 2, desafortunadamente el, el 3 no alcanzó a estar listo, eh, Panarobit de Ser Innovate y eh, Tomoe de Ser Innovate también tenemos ya listos para correr. Listo, perfecto, me parece. Entonces, llamamos al primer equipo a competencia. Cabe anotar que ya se homologaron las pistas, ya se homologaron los robots. Eh, recuerden que el funcionamiento de estos dos bípedos es por reglamento. Muy claro, tiene que simular dos piernas. Listo, eso ya es, se aclaró en el reglamento, se aclaró en la reunión. O sea, tiene que ser muy claro que es un, una caminada, caminada del robot. Listo, entonces, Juan, ¿con qué equipo vamos entonces? Vamos a empezar con eh, nuestro equipo de Bolívar Coding, por favor. Giselle, vas encendiendo la cámara, por favor, para poderlos observar. Tratar de dejar la cámara muy fija, por Ajá. favor, en un mismo sitio para no tener problemas. Eh, les vamos a pedir el favor que cuenten de uno de uno a tres para nosotros comenzar a, a tener el tiempo listo, chicos. Santiago va sea, te a tener cámara. Les le pedimos el favor que por favor enfoquen en la cámara que sea el principio del final, Ponlela, de esa forma podemos ver el principio del final para nosotros poder, por los jueces poder observar tomar los tiempos de forma adecuada. Un momento que veo que cambiaron de cámara, un segundito. Listo. Eh, sí, ¿Puedes sí, poner otra la cámara, cámara, cámara. en forma horizontal, por favor? La cámara horizontal. Eh, pero tienes que, eso, así. Pero tienes, aléjate, por favor, para poder que tome toda la pista. Hace detrás de Santiago, más. por favor. Hace, ahí, ahí, hay, ahí, hay, ahí está bien, ahí está bien. Listo, a su, a su cuenta jueces. A la cuenta del participante, jueces, ¿están listos? Sí, es mejor a la cuenta del participante. Listo, a la digas... cuenta del participante. Bueno, tres, tres, dos, dos, dos uno. Vamos y va es a Ahí se ve claro, pues, se ve claro que está haciendo eso. No lo puedes. Uh, uh, se cayó detrás de la línea. Tienes que tomarlo detrás de la línea. Santiago, detrás de la línea. es. Ay. Va muy bien, ahí está teniendo por unos pequeños problemas de estabilidad este robot, pero ahí va muy bien. Muy bueno, recordemos que tiene 120 segundos, dos minutos. Ahí está, siempre debe comenzar de estar de la línea. El robot va muy bien, va de forma adecuada. Parece que en este lugar sí, si sí, no se voltea, no, no se quiere quedar en el carril. Vamos, vamos. El, el carril no es obligatorio, a veces los equipos prefieren hacerlo pero eh, hay tipos incluso que a veces participan con con abierto, ¿no? Es parte del reglamento, ¿correcto, Juan? Así es, a, a, a muchas... ¡Ay, Dios mío! Bueno, creo que tenemos ahí una, una catástrofe ya, algo técnico con el robot, eh, entonces en este momento vamos a dar por... 120 segundos, recuerden que lo puedes terminar, volver a armar como solo tenemos pocos equipos, se hacen las tres rondas, listo, o sea que tienes todavía hasta dos rondas de oportunidad tienes tiempo, trata de, de organizarlo y, y bueno, te esperamos en el próximo listo, ¿quién sigue? pues 120 segundos, correcto Exactamente, sí, señor. Eh, vamos a, a pasar a Robot Anglo One, por favor. Desde Neiva, el, el, el anglo canadiense, por favor. Salesiano, tú, Marijimán, ¿correcto? Ooh. Ahí se En este momento les pedimos a los equipos de por favor, que logre enfocar ambos lados, el principio y el final. Exacto. Excelente. Creo que así queda muy bien. Chicos. Necesito que hablen duro para escuchar el conteo. les el conteo. Listo. Tres, dos, uno. En este momento el robot está tratando de hacer una muy buena cosa. Ahí va, ahí va, ahí va. paso paso. Yo tengo 12 5. Ponemos 12 segundos. 12 segundos. ¿Máquela? Listo, perfecto. ¿Ya por 12 segundos? 12 segundos. ¿Es Robot Anglo Pipe 1? Robot Anglo Pipe 2, ¿correcto? Así es. Así es. Hola. En este momento Robo no en ¿no? Este se va un poquito más hacia la izquierda la voz. Esperemos que no se caiga. Ahí va, va a poner a sufrir hasta el último momento y pasa. Y pasa. Yo tengo 13 segundos. Tengo 13, 13, igual. 13. 13. 13. 13 segundos. 13 segundos. Recordemos que el MFP se hizo en México, la se, la se la hizo con se se 8 segundos. 8 8 segundos. Eh, y en Perú y casi lo no superan. Estuvo en unos segundos. Bueno, luego también lo que tú venías no está, ¿correcto? No, no. Listo. Listo. Nos vamos entonces. Y nos vamos con Pana Rabbit. De ser innovantes. Pana Rabbit. Pana Rabbit. Por favor prende la cámara, Pana Rabbit. Es el de Alberto, ¿no? María Fernanda es la que tiene el robot. María Fernanda, a ver, mafe. Estamos esperando que mafe. Ahí. A mí, Magela me está haciendo antojar de un matecito el día de hoy. ¿Qué eh, pasa esta... si un mate virtual? <risa> <risa> Acá hace mucho frío, no sé, por Colombia. El matecito, exactamente, que no no les puede faltar, no les puede faltar no. bueno entonces estos van con, ah bueno es un auto excelente, recordemos que tiene que estar siempre en la línea, deben poner la cámara en orientación horizontal, si lo tienen, ya tienen la rotación automática enfocan hacia arriba como si estuvieran enfocando una persona enfrente de ustedes con la rotación automática así de forma horizontal y luego lo van, es que así es más difícil. bueno lo que digan los jueces, ¿no se ve claro cuál es la línea de llegada? Ah, ya, perfecto. Entonces, si lo van a poner así, así está bien, así se ve. Y ya quedamos a la cuenta de ustedes, chicos. ¿Me hace un momento que estamos teniendo unas fallas con el robot, por favor. Dale, damos un minutico y si no dejamos para el último. Claro que este solo es un robot más y, y ustedes. Entonces. Y el de usted, ellos mismos, sí. ¿Me confirma, juez? El, ¿El otro robot está en la misma pista? Sí, por favor. Sí, señor. Listo, entonces vamos a esperar. Chicos. Bueno, vamos recordando, vamos mostrando aquí, vamos, mientras tanto, eh, les vamos a mostrar a los equipos para que vamos mirando. Vamos a hacer aquí un pequeño cambiecillo. Para que los equipos vayan viendo. Aquí vamos viendo cómo va la carrera ahí, pero podemos observar que tenemos varios equipos tenemos eh, Bolívar Córnex Alemón, Jimández no se presentó, Salesiano Tunja tampoco está presente, eh, Robot Anglo solo se presentó, Anglo Pipet 1 y -E 2, y ahora estamos con los equipos de ser innovantes, que es Panorabit y Tomoji. -E. Llamamos entonces de nuevo a Panorabit, si no, vamos con Tomoe y luego volvemos con Panarabi. Nos confirma si Panarabi ya está listo. Vamos con Tomoe. Los chicos de Sein Innovantes nos confirman. Estamos solucionando el problema, mi robot. Listo, entonces vamos con Tomoe. Tomoe, ¿tomoe está listo. El robot Tomoe es de seis innovantes. Está listo para que vaya antes de panorrables. Sí, ya vamos a empezar listo, entonces vamos con tomo E listo, es para Valeria listo, ya vamos a cambiar la cámara aquí para que podamos, exacto, es que están con dos cámaras pero tenemos lugar. recuerda la cámara un poquito más atrás recuerda, recuerda que el robot debe eso, es ver, la parte de atrás de la línea negra, listo más, más atrás, más atrás la cámara, que no se ve la línea de llegada ahí, ahí Perfecto. Listo, chicos, a la cuenta de ustedes. Listo, a la cuenta de ustedes. Mira que pongo aquí Ay, pues, okay, el nombre. ¿Dónde? En el. Ah, empecé a con el nombre. Chicos, no, no, no nos contaron. contar? Chicos, no contaron. Tienen te que te te contar? contar. Tienen que contar para que uh -huh. nosotros sepamos. Ah, ok. De cuando hacer el nombre. Una, okay. dos, tres. Listo, sale en este momento. No, ese es Tomoe. Tomoe sale en este momento. Se quedó ahí. Tú lo puedes volver a tomar y volver a poner detrás de la línea. El tiempo sigue corriendo. Detrás de la línea. No, detrás de la línea. De la línea. Epa. No. Detrás no. de la línea, recuerda que si lo puedes correr. No, no, puedes, recuerda que no puedes estar moviendo las barreras porque si no lo vas a hacer más angosto de lo legal. No. Mucho cuidado. En este momento tomo Vamos a ver si, si logra llegar. No tener... Recordemos que todos los equipos tienen tres rondas. Se toma el, la mejor de las tres rondas. Para poder lograr podio, hay que tener ronda válida. De los cinco equipos que están el, que homologaron, si solo dos tienen ronda válida, solo se da primero y segundo puesto. Si hay tres que tienen en algún momento ronda válida, sí tenemos el podio completo. Pero si sí tenemos eh, equipos que las tres rondas, eh, siempre 120 segundos, porque no completa, eh, no se puede poner el podio. Entonces, para que tengan eso mucho cuidado, tomamos de tiempo ¿no? Detrás de la línea? línea, ahí no lo pusiste Recuerda cuando lo toques tiene que estar detrás de la línea. Recuerda que una vez empiezas, no puedes acomodar las barreras. Eso te puede dar descalificación. Mucho cuidado. Porque me estás reconfigurando la pista. Juan David, ¿cómo vamos de tiempo? Pues, más tiempo. tiempo. Dos segundos, dos minutos. Listo, tiempo. Y, pues, listo. Entonces tiempo. va con 120 segundos en este momento. ¿Vale? ¿Eh? ¿Va Pues ya dije que no era la transmisión. Va con 120 uh -huh. segundos, listo. Ese fue Tomoy. Entonces, vamos con Panamá, ¿Qué ¿Qué es el... ¿Cómo? Ya está listo. No. Bueno, Panabra y desde la misma cámara pueden ver que es diferente el robot tiene las paticas verdes. Y es que es detrás de la línea, detrás uh -huh. de la línea, detrás de la línea. A la cuenta de ustedes, jueces, eh, participantes, perdón. Uno, dos, tres. Listo, en este momento sale el Pana Rabbit. Tienes que retirarte de ahí porque tu rodilla está obstaculizando ahí el paso. Mucho cuidado. Ahí se Recuerda que lo puedes tomar en cualquier momento y volver a poner de esas de la línea. Ahí va, ahí va, ahí va este robot bípedo tipo 8. Es eh, interesante que hemos tenido eh, participantes con diferentes eh, mecanismos, ¿no? ¿Cuál? No, no, no, no, no. Bueno, Magela, ¿cómo has visto? ¿Qué, a ver, ¿qué, qué consejo damos para, para que de pronto en la segunda ronda le valga mejor a estos curso? Yo creo que, que les está jugando en contra un poco el, el, los, los libritos que tienen como, como referencia en los costados, ¿no? Y ahí capaz que tenemos algún sensor eh, que está leyendo solo eso y no les permite dar vuelta al motor. No sé, ese es este... El capaz ¿qué? No ¿sí que pueden cambiar el tema de, la, de, de las barreras, no las barreras me parece que están jugando en corte bueno, el problema es que ya homologaron con esas barreras claro, tenían que volver sí. a abologar ya no claro. es válido pero no es eh, ahí hay un tema de que le pedimos el favor a los chicos que no en los libros porque ya los tienen que dejar ahí si no ¿Sí? se consideran pues, inválidos nos toca invalir los dos Equipos, igual, pues no, no está teniendo reto válido en este momento. Eh, hay veces que es cuestión de estrategia, ¿no? Que, que los equipos prefieren hacer el, eh, lo que decimos nosotros, barrera abierta, ¿no? Pista abierta, que de pronto no haya barreras y eso ayuda bastante. Bueno, nos dicen cómo vamos de tiempo, jueces, ¿cuánto falta? Dos en este momento, dos minutos. 120 segundos. Dos minutos. Entonces en este momento tenemos otro. Eh, desafortunadamente no completó la pista. 120 segundos. Y nos vamos preparando. Entonces vamos, nos, vamos a mostrar. Vamos a mostrar en un momentico cómo va esto. Cómo va esto del de reto de Viper Race. Entonces podemos observar en este momento tenemos dos equipos que lograron terminar, desafortunadamente los ocho equipos inscritos eh, hubo tres equipos que no se presentaron eh, y tenemos tres que no lograron terminar la ronda, o sea, en este momento solo tenemos primero y segundo lugar ya, porque necesitamos un reto válido para poder dar ese, ese, ese otro puesto entonces Bolívar Collins Alemón con 120 segundos. Tenemos a Anglo Piper 1 con 12 segundos. Anglo Piper 2 con 13 segundos. Pana Rabbit con 120 y Tomoe con 120 que no lo logran completar. Bueno, en este momento todavía, todavía, todavía no tenemos, no tenemos nada. Nada, nada aún. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, todavía nos falta o dos rondas que vamos a tratar de completarlas y en este momento vamos con la segunda ronda entonces llamamos a Bolívar Coding no sé si pudieron armar ya el robot, pudieron organizarlo para competencia Giselle de la cámara de Giselle, a ver Santiago es ¿no? el chico En Bolívar Coding, Bolívar Coding, ¿logramos arreglar, Robert? Listo, arrancamos. Ya, ya voy. Ya, ya vamos a grabar. Listo. ¿Ya estamos listos? Listo, sí. aquí ya, no, ya hay no, no, la cámara. No. Bueno. Recordemos sí. la camarita horizontal, por favor. Eh, la ponemos no, así, de no, frente para no, que, no, que... Debe ser toque. detrás de la línea, debe ser detrás de la línea. Y recuerda, lanzar la, salud de la, línea, la salud Recuerda, recuerda rotar la cámara, es que la, la está, me está mostrando vertical, ¿recuerda? Enfoca como si estuvieras enfocando una persona al frente tuyo, que si la rotación está automática, él automáticamente se cambia a horizontal. Eso, así, perfecto. Listo, a la cuenta del participante. Tienes que, la, la patita me está tocando la línea, un trillito sí, más atrás. Así, ah, okay. epa. Bueno. ¿A la cuenta ustedes. Ok, en tres, en tres, dos, dos, uno, uno, ya. En este momento arranca el robot de Bolívar Cody. Recuerdo, uh, se está cayendo de nuevo. Hay un problema de estabilidad. Eh, no sabemos qué es lo que pasa. Pero bueno, el robot está tratando de hacer lo posible por llegar, eso, enfoquemos ya casi, ya casi, ya, ya tiempo. casi, y tiempo. Super ¡Eso! Bien. No, ¡Lo logramos! tiempo muy tenemos, bien, pues? muy bien, Santi. ¡Excelente! Yo tengo 22. ¿por qué no pudiste venir? Ah, es que allá tuve un problema. Tenemos, en entonces cabeza. tenemos un tiempo de 22, Perfecto, ¿correcto? correcto. Perfecto, entonces en este momento estamos con 22 segundos para el equipo Bolivar Coding, el robot Salemón en esta segunda ronda, excelente, y nos vamos con Robot Anglo, con Bipet One y Biped 2. primero con Biped One, ya estamos listos con Robot Anglo. No, ¿Los ámbitos ya está listos? Sí, listo, vamos por favor. No, no, también... Bueno, es que me parece que me desactivaran la cámara. Ahí yo la pido. Vuelven y me ponen a Hay un a problemita de la cámara, pero no tengo que encontrar. <susur> Gracias. <comfortingakhir> Uh -huh. te ¿Ah? No, mira ahí está. ahí está. A ver. Estamos esperando. Estamos esperando. Eh. No, dan, danos un segundo, cambiamos de cámara porque se está apagando la cámara. Ya, vale. ya por el. En este momento estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Ya, ahora Ahí Entonces, vamos a enfocar. El que se haga toda la pista, por favor. Sí. atrás la cámara atrás. atrás. de la línea llegada. Más para atrás. Más no, para atrás. No, Ya, es que se Más para que ahí no se está viendo la Ah, vale, vale. Ustedes lo tienen que tirar más para más atrás. Y hay que ver tanto la línea de inicio como la línea de inicio. ¿Ya se ve? Ahí, ahí se ve? está bien. ¿Ya se un poquito más. Ahí. Ahí, Ahí, déjala quieta. Ahí, no te muevas. Májela y Juan David, ahí está bien. Se ve Ya. Se ve Se ve bien. Sí, uno. ya arranca en este momento con Triple de Piper One. Eh, bueno, en esta momento va muy bien, va con muy buena velocidad. Esperemos que no se desvíe. Y... No sé se Once, mi amigo. amigo. Once. Entonces nos vamos con 11 segundos. Vamos con muchísima gracia. Entonces ahora nos preparamos con el siguiente, por favor. Que es el Andrew Pike 2. ya Ah, no, el 2. Ah, el 2. Sube, sube. Ahora sigue el 2. Ahí, ahí. Ok, y quito más. Listo. Habla cuenta de ustedes, chicos. ¿Cuántos chicos? Listo. 3 2, 1. Y en este momento arranca el robot, va, y, va, y, va muy bien va a paso firme, pero seguro. Ahí esperemos que no se voltee, que vaya derechito, ya lo va a lograr, lo va a lograr, lo logro. Lo, lo, lo, lo. ¿Qué tiempo tenemos, pues 12 pues, y medio. Yo tengo 13. Listo, nos vamos con 12 segundos en el momento final de al participante. Y en este momento llamamos entonces a los chicos de Ser Innovantes con Panas y Tomoe. Agradecemos a los de Robot Anglo y les pedimos por favor que apaguen el micrófono. Entonces en este momento, eh, Ser Innovantes, vamos con Panas Rabbit primero, por favor. Los chicos de Panarabi ya estamos listos. A ver qué nos dice Panarabi nos designó antes. Por Vamos con la cámara de Mafe o con la cámara de Sara. La mía. Con la de Sara. Listo. Sara, listo. ¿Te, te, te estamos esperando. Vamos con Panavávit primero. Panavávit, si no estoy mal, de las paticas verdes. Sí, señor. Sí, Necesitamos que prendan cámara. No estamos viendo nada en este momento. Listo. Bueno, vamos a salir ahí. A la cuenta de ustedes, chicos. Duro, por favor. Duro, duro, duro. Chicos, no, no oímos el conteo. Y, y se apagó la cámara también. Sí, se apagó la cámara. Y no, no se veía el final tampoco. A ver si pueden arreglar eso. No, y, y, y tienen que hacer el conteo fuerte, que se escuche en Neiva y que se escuche en Uruguay. Si imaginan en Uruguay, no la alcanza a escuchar, no es que no, no está fuerte. ¿De qué? Van a rabbit, segundo llamado. Chicos, si no nos dicen nada, se da ronda inválida. Chicos, pero técnicamente puede tomar y luego van a no por reglamento. Listo, chicos, a la cuenta de ustedes, durito, por favor. Un cronómetro. Un cronómetro. Unas. Dos. Tres, duro, tres. Uno, uno, dos, tres. Listo, ahí empieza el robot Panorávit. Ya empezó, ya está, ya están dando el tiempo. Mientras que van pasando ellos, Juan, es importante mencionar, es importante mencionar que tenemos eh, bueno, diferentes jams sucediendo durante el año. El próximo RoboJam que vamos a tener es en el mes de junio, que va a ser RoboJam Ecuador 13 y 14, es presencial. Ya tenemos todos los permisos, sí, sí. todo listo los de ciudad de Ambate, Ecuador, Ajá, listos. Pero... Eh, ya tenemos pistas, tenemos todo, todo listo en este momento para ese gran evento. Eh, bueno, ahí, ahí va el robot. Vamos a tener cargona de bípedos, vamos a tener todos listos, vamos a tener varias categorías. Y bueno, y les recordamos también que además de eh, Roboyán Ecuador, vamos a tener Roboyán Monterrey en México parece que el robot paró a ver si vuelve a, a, a, a intentarlo ahí va, ahí va ¿Qué tiempo llevamos ¿cuánto nos falta? les queda 30 segundos les queda 30 segundos y no se da tiempo inválido bueno, recordemos que ya el equipo de Bolívar Corín logró tiempo válido, o sea que ya está en podio por ahora, por el momento, ya tenemos tres equipos para podio de los cinco que lograron homologar categoría. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Bueno, oh, nada, yo creo que, no sé, Pero está... Tiempo. Como decimos aquí, Májela, se paniqueó. Le se paniqueó. Pánico. Sí, se Tiempo. paniqueó el, el Panarabbit. Bueno, Tiempo. Listo, en este momento tenemos tiempo cumplido, entonces llamamos a el robot Tomoe, eh, 120 segundos para Panarravi, ronda Novalia. Bueno, a ver, y todavía nos quedan un poquito para intentar en la tercera ronda. Vamos con Tomoe, eh, por favor. Prendemos cámara. Tomoe, eh, que es del mismo equipo, estamos esperando. Como ve, a la cuenta de uno. A ver, primer ya, llamado, ya, ya. como ve, oficial. Dale, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un problema, tienen que verbalizarlo, decirlo. Si no, para nosotros es un poco difícil saber qué es lo que pasa. Listo, ya, Sara. Es que hay eh, varias cámaras de Sara, entonces es complejo no saber cuál es. Pero ya vamos a ver. En este momento, perfecto, listo. Sara. Listo, perfecto. Arrancó en este momento, Tomoe. Es. El, el robot Tomoe arrancó, pero ese robot es lo que no quiere salir de la casa. Ella todavía está en cuarentena. Ella todavía está... Él dice: no, Aquí no me saque, aquí me siento bien, mejor me voy a dormir. Y se tira el robot. Para aquellos que piensan que de pronto el robot Otto oh, tiene desventaja, les recordamos que el campeón del año pasado, el robot Stars, con un, con un tiempo de 13 segundos, fue, el, eh, fue un, un Otto. Oh, y ese fue ese equipo. Logró un tercer lugar ahorita en, en México, ¿no? Un cuarto lugar casi, por poquito llega al tercero eh, con 11 segundos, es lo, lo que ha hecho. Entonces, con otro sí se puede lograr eh, con estrategia, buena programación, buen diseño, eh, para que tengan eso en cuenta. Ahí va. ¿Será que termina? A ver, las apuestas están todas en este momento en Rochebet, en eh, Cabet, Mozart, todas esas apuestas están de eh, 100 a 1. A ver, contra el robot. A ver, demuestremos lo contrario. Uy, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué tiempo nos queda, jueces? A ver si le hacemos fuerza al robot. 30, 25 segundos. 25, más adelante. Y tú tienes que decir, llega o no llega. ¿Qué piensas? ¿Sí llega? Está, está difícil, le quedan 10 segundos, pero va, va, va. 9, está haciendo su esfuerzo. 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ay, no llego, no llego. Ay, casi segundo, llega, Dios mío. Segundo, no y mira que ni siquiera pasó la meta de forma completa. Pero bueno, 120, pero demostró que sí puede llegar. Demostró que sí puede llegar, tan lo importante, todavía queda una ronda. Entonces, en este momento vamos a mostrar cómo van las apuestas en este momento. Vamos con, eh, tenemos en primer lugar de forma eh, temporal a Andrew Bighted con 11 segundos, al segundo lugar al grupo Piper 2, con 12 segundos, y en tercer lugar al Salemón, con 20 segundos, eh, pan y Tom Wain, no han tenido ronda validada, listo, entonces, nos vamos entonces, con Bolívar Coding, Salemón, por favor, Gisela ahí, para que nos comparta la pantalla, y nos vamos entonces, con los chicos, de, Bolívar Coding, a ver Gisela, ya está, ya está, dice la lista, ahí, en la jugada, entonces vamos a compartir la pantalla. Recuerden, Gisela, horizontal, por favor, lo estáis viendo Llegame. vertical. Recuerda levantar la cámara un poquito, como si estuvieras a una persona frente a tuyo. Y él se cambia. Listo. ¡Ay! Se volvió a cambiar. Otra vez, como a una persona hacia frente todo así. Ahí, ahí. A ver, ¿Qué pasó? Pues yo, o sea, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo, perfecto. Ahí, Recuerda toda la, la cámara un poquito patadas para, para que se vea el principio y final. Bueno, bueno, comenzamos en tres. Un momento que no estamos viendo, un momento. Estamos viendo, el, ahora final, sí, favor, pero no vemos final, final, ¿no? el final, ¿no? Sí, sí. Eso. Eso, ahí sí, perfecto. Listo, ¿Más, la cámara un poquito más patadas ustedes Bueno, en tres, tres dos, dos, uno, uno ya. ya. Listo, en este momento arranca el robot Alemón. Va a tratar de superar su tiempo. Eh, parece que sí, parece que sí, vamos a ver. ¡Bien! Yo tengo 11 segundos. 11 segundos también. ¡Wow! ¡Increíble! De no hacer la ronda a pasar a estar empatado en primer lugar en este momento. Listo. Entonces, nos vamos con los robots de Robot Anglo. Bueno, felicitaciones ahí a Salemón. Ya, está en este momento podio asegurado. Podio asegurado está ahí porque está empatado en el primer lugar con Robot Anglet eh, Pipet One. Entonces, vamos con los robots de de robot anglo del anglo canadiense de neiva compartir listo alejandra está ya lista bueno ya creo que está todo listo a la cuenta de ustedes no porque te Hola. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. bien. bien. Ahora. Oh, no, no, no, ¿Sí? sí, ahí, ahí, ahí. Vamos. ¿Vamos? ¿Qué ¿Qué tiempo tenemos más? segundos, más Yo tuve, un... yo, yo tuve un entonces ponemos 11 segundos hay un empate en lugar de forma temporal ¿listo? ¿cierto? Eh, y, eh, muy seguramente nos va a tocar hacer un, eh, una ronda de desempate en un momento entonces vamos con Robot Andy. ok 3 Ahora, allá. Arranca en este momento el robot de Alejandra. Arrancó. arrancó super bien ese robot. Sí. A ver cómo vamos. Sí. super bien, arranca. Ya estamos, estamos llegando, llegar, está ¿Por el primer lugar y qué tiempo tenemos? Doce. 12. 12. doce con 12. David? Sí. 12 12 segundos, pues, eh, no ahí en el tercer lugar porque tenemos un empate de primeros. Bueno, el, el, el, el, el, el, el, el segundo, el, pero, el, tal, el segundo, pero está en el, temporalmente en el tercer lugar. Eh, Ahora, José Calderón los, de Bolivia, José Calderón de Lyle, compartir pantalla. Eh, cámara, por favor. ¿Ah? Y yo, sí, Jorge Calderón, sí, yo lo dije, ¿no? ¿Me equivoqué? Ah, bueno, listo. Bienvenido, bienvenido a, a Colombia. Gracias por, por darnos estos minutos de tu tiempo para participar de esta excelente competencia que para mí va a ser muy reñida porque los dos puntos están muy cerquitas. Entonces, Correcto. vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos con david Nuestro otro jurado es desde, desde Venezuela, Marcel García. Marcel, ¿puedes encender pantalla? Ah, ya, ya lo estamos viendo. Bienvenido a Colombia, Marcel. Bueno, Juan David, si ¿sí puedes apagar en este mit el micrófono, porfa, que te estamos escuchando en el otro meet. Bueno, eh, Marela para que estés pendiente, que ya estamos terminando entonces eh, esta de Viper Race. Entonces, vamos con los chicos de Panavavit, a la cuenta de ustedes, chicos. para a la una. La lista Chicos, tienen que contar. No escuchamos. Una, dos, tres. En este momento arranca Panna Babic. Bueno, ahí estamos teniendo el tiempo igual. A ver, algo pasó con Panorravid, lo están tratando de poner de nuevo. Recuerden que siempre es detrás de la línea negra de inicio, él trata de irse a, tum a tumbos. Bueno, a ver, hay, hay problemas ahí con Panorravid, desafortunadamente Panorravid no, no ha podido terminar, está haciendo todo lo posible y, y bueno. Ahí va Panavavit, en este momento vuelve a caer, se va de cabeza, está perdiendo la cabeza Panavavit por la competencia literalmente. Diga, diga, digamos que se le fue el mundo a Panavavit, ¿no? Eso es otra forma que podemos ponerlo ahí. Bueno, Magela, ¿cuánto nos queda? Ya nos queda poquito, ¿no? 40 segundos. Ya nos quedan 40 segunditos, a ver si Panavavit lo puede lograr. Ahí tratando. Recuerden que siempre tenemos que iniciar detrás de la línea negra. Pana, Rabbit, pana, rabbit. Se paniqueó el pana. Bueno. Ahí vamos. Me quedan. Creo seis, que ahora sí. Cinco segundos. Cuatro, tres, Tiempo. dos. Uno, tiempo, tiempo, tiempo, no da más. Bueno, nos preparamos con Tomoe. Dejen la cámara prendidita y ponemos a Tomoe para hacer la última ronda de Tomoe. Nos toca hacer una ronda de desempate eh, para ver quién queda en primero y segundo lugar. ¿Listo? Entonces, vamos con Tomoe. A la cuenta de ustedes, chicos. Durito, por favor. Uno, dos, tres. En este momento lo tomó, eh, arranca. Ahorita nos demostró que lo podía lograr. Así fuera, así fuera, difícil. Él va, él dice que él llega. Como, como diría Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En este momento está... Hay, eso sí, que tomó él lo tiene claro. Él dice, yo me hago ese camino y yo llego como sea. Y bueno, parece que... Todo parece indicar que va por buen camino el, el, el Tomoe. ¿Tú qué dices Magela? Llega. Va, ah, eh, tiene posibilidad. Ahí va, ahí va el ahí va el ladito, Tomoe intentándolo, intentándolo muy lento. Bueno, no quedará en podio, pero es un logro personal. Vamos a ver si pasa la línea. Porque yo veo, ¡uy! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Qué fue eso? Me dolió, me dolió bastante ver esa caída. No, todos queríamos que llegara Tomoe. Todos queríamos que llegara Tomoe. Bueno. Les recordamos a todos los equipos que la clausura es el día de mañana, los equipos que ganan podio para que estén con nosotros. Eso está en la agenda publicada el MIT de más eh, bueno, no, decirles que muchísimas gracias no queda sino darle las gracias a todos los equipos que estuvieron presentes bueno, a los equipos que escribieron que no pudieron eh, estar presentes, que no pudieron participar pues nada que hacer, simplemente eh, para una próxima oportunidad, recordemos que en Robo ya, eh, Colombia estará en el mes de agosto 3 y 14 de agosto vamos a estar ahí súper bien, entonces bueno Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tiempo. Tiempo para todo, ¿eh? no da más, no da más, nada que hacer. Entonces, en este momento vamos a poner lo que es, eh, bueno, damos gracias a nuestros sponsors que tenemos aquí, a Red Core Lógicamente Organizador, Fundación 3 Ideas, a Steam Education Colombia, a TD Robótica y lógicamente a Pigma León que siempre ha estado ahí apoyándonos sobre todo en, en Colombia muchísimas gracias por todo bueno en este momento te cuento Mágela, que en este momento tenemos la siguiente situación tenemos un empate en el primer lugar que hoy ahí sale el primero y el segundo lugar listo tiene que haber ronda de empate por por por cuestión de eh, reglamento otro ítem de desempate si continúa o sea esta es una ronda única el tiempo de 11 segundos se mantiene no ser sé que haga un tiempo más menor pero si haga 13 no importa lo que importa es que, quien lo hace mejor ahora si el empate persiste vuelven a empatar en la ronda de desempate se hace ese empate por promedio de tiempo listo eso no está especificado, pues recuerden que todo lo que no está especificado en el reglamento lo pueden eh, eh, lo, lo puede, eh, determinar los jueces o el organizador. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a llamar a Bolívar Coding Salemón para que se prepare y para que esté ahí listo, por favor, a Oliver Corin mundo lo necesitamos en este momento para que eh, podamos hacer ese desempate. Gisela, entonces, gracias. ¡Wow! No, yo no hubiera pensado que íbamos a pelear después de ese desbarajuste que tuvieron del robot en la primera ronda y llegar a pelear el primer lugar. Es que es impresionante, ¿no? ¿Oficial? Bueno, listo, dale. Los chicos están aquí emocionados. Vamos a cuadrar la cámara. Dale, por favor. Listo, perfecto. Ahí, ya estamos cuadrando la cámara, Giselle. Eh, recuerda, por favor, horizontal. Eso, para que se vea todo. Excelente. Ahí sí, un, po un pasito para atrás. Ahí se ve súper bien. A la cuenta de ustedes, chicos, Duro, no se escucha, no se escuchó, no se escuchó, no... tienen que volver a ponerlo porque no escuchamos el conteo, tienen que activar el micrófono para oír el conteo. Bueno, ver, comenzamos en 3, 2, 1, ya. ¡Sale! En este momento arranca Salemón, vamos a ver qué nos dice nuestra juez oficial en este momento. Wow, ¡Oh, cayó! Cayó, cayó Salemón. Igual ahí sigue tratando. esta es una ronda de desempate. Para saber quién obtiene el primero y el segundo puesto. Eh, ahí, ahí, ahí. Se fue, se fue, se fue. Tiempo. 18. 18. 18. uy, qué sí, difícil, ¿no? Yo tuve Porque 20 una ronda de desempate y le pasó eso. Pero bueno. en segundo lugar, si lo, vamos a la alcalde, nos falta Pipe 1. Entonces Anglo Bipe One va a disputar ese primer lugar, Anglo One. Alejandra, por favor, para que compartas ahí. Eso. Entonces, la, la camarita, como dice la canción, un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Que se vea toda la cámara. A la cuenta de ustedes, Anglo Bike. Eduardo. Ahí los chicos de salieron están haciendo fuerza, están haciendo fuerza. Ya estamos terminando el desempate. Eduardo. A la cuenta de ustedes, Anglo Byte. Un momento, un momento, un momento. Dime, juez Juan David. Es que estamos llamando a, a los de la ciudad, a la otra ronda, la otra categoría entonces quería decirle a los ah, chicos que van a participar, participar? para, ¿Para ¿Sí? sí, sí, sí, estamos. Para que se vayan conectando. Estamos terminando aquí antes de en parte, ¿listo? Ah, bueno, para esperarlos, precisamente para eso ¿sí? Sí, ¿Listo? listo. Sí, que nos esperemos. por. Anglo Biped One. Chicos, chicos, chicos, por favor. Ok. Uno, tres, tres, dos, Angela? Madre, Madre, un, momento. Madre, un, momento. un momento. Tenemos que un volver momento. a empezar porque la vuelta Listo. ¿Estamos listos? Listo. listo. Listo. A la cuenta de ustedes, listo. chicos. A la cuenta de ustedes, chicos. Ok, listo. Tres, dos, uno. En este momento arranca el Anglo pero se está ladeando. Se está ladeando, se está ladeando. Y salió, no ha pasado. No ha pasado. No tiene que volver a poner. Wow, yo no me veía. No esperaba esto. No esperaba esto. Wow, no esto. No lo no, no. uh, no. no, no no, no puedo creer, no lo puedo creer. ¡Para lo, para lo, para lo, para para Ubícalo con calma. Bueno, Daniel. vamos a intentar. De, de, de, de Bolívar por y no se la creen, no se la creen. Bueno, esas cosas pasan y todo. Háganle, chicos, tranquilos. Tranquilos, con sí, sí, sí, sí. calma. Su calma. Ahora sí, oh, Ahora sí. Una lástima, oh, porque muy buena. Y es el desempate. O sea, sí, desempate. Sí, un equipo sí, sí, que no tarde en primer lugar, en el primer lugar, bueno, felicitaciones igual. No, sí, a en se entonces, no, entonces, bueno, muchísimas gracias a los equipos. Y ahora vamos a, bueno, unas palabras de Májela. Májela, ¿cómo te pareció esto de infarto? No? Muy, muy lindo y, y, y como decís, de, infartante final no del desempate. Y felicitaciones a todos, porque lo importante es competir y el esfuerzo que hicieron para llegar acá. no Para mí, aunque haya primer, segundo y tercer puesto, son todos ganadores los que, los que están participando. Eso nada más. Correcto, entonces en este momento eh, vamos a mostrar eh, las posiciones en las que quedaron estos equipos. Aquí, aquí lo vamos a mostrar. Entonces, en este momento, eh, un, un, un segundillo, un segundillo para. Bueno, ustedes no lo ven ahí en cámara, pero lo vamos a decir. Aquí después lo vamos a mostrar aquí en este momento en, en la grabación. En la grabación siempre sí estamos mostrando. Eh, en este momentillo, a ver qué pasó. Bueno, tenemos ahí un, un pequeño inconveniente. Seguimos. Entonces, contamos que queda de la siguiente manera: tercer lugar para Robot Anglo Anglo Biped 2 y segundo lugar para Anglo Biped 1 Que nos prenda el micrófono y nos digan, bueno, qué piensan, chicos. Ganamos. A ver, Anglo Viper, que nos digan qué piensan de ese final de infarto, a ver. ¿Eh? ¿Sí? Nos repites la pregunta, por favor, es ouais? que estamos aquí? Bueno, ¿qué piensan? ¿Es esa es desfavoreció, pero bueno, ¿qué se dan de la competencia, chicos. No, pues nos llevamos una gran experiencia, esto, esto nos servirá para eh, mejorar y volver a competir, claro que sí, esto es una inspiración para nosotros, eh, primera vez que competimos y nos va así de bien, entonces seguir así. Bueno, felicitaciones, bueno, sí, no, sí. no queda sino decirles que se vayan preparando para el Robo Jam de agosto para que se desquiten, ¿no? se tienen que desquitar de esa espinita, bueno. Y activa en cámara los chicos. De Alemón, felicitaciones, increíble en ese desempate, los chicos. Bueno, pues me alegró mucho ganar, porque desde que el bote comenzó a caer ya estaba como que perdiendo la esperanza, pero supe que no así tendría que seguir con la esperanza que ganaríamos. Y bueno, pues así fue y me alegra mucho. Porque es que aunque, aunque esta no, no es mi primera competencia, ya estoy en algunas otras, esta es la primera en la que mi equipo gana. Entonces, o sea, es una experiencia increíble saber que tú ganaste, me parece increíble y me alegra mucho que hayamos ganado. Bueno, no, felicitaciones. Y no queda de, sino decirles que, wow, eso fue el final de infarto. O sea, nunca, ustedes cuando les cayó el robot, yo creo que nunca pensaron, ustedes dijeron, bueno, ya, segundo lugar. Sí. Ya, pero que, igual, muy bien. No, no. Ustedes pensaron que iban a quedar los de primeros después de que se les disparó el robot. Yo, yo dije, o sea, cuando me, yo llegué un poquito tarde, digámoslo así, me contaron que el robot se había caído, ya las esperanzas eran bajas. Que, y Ya quedamos empatados en el primer tiempo, pero en la última ronda yo dije, pues bueno, de, de pronto ganamos. Y se nos cayó el rollo, yo dije, no, pero... Bueno, eso ahí, pasa, entonces. Aquí manera, ganamos. No queda sino felicitarlos, muchísimas sí. gracias, les recordamos que a la próxima es mañana, para que estén pendientes. Y bueno, Magela, muchísimas gracias por tu apoyo. Eh, a Magela que nos acompañó desde Uruguay, a Juan David Fargas, desde aquí la ciudad de Peñeva. Y bueno, lo no que sino es decirles que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, no se me vayan todavía los equipos y a todos vamos a tener la, la, la grabación para publicarlo. No podemos transmitir que en vivo, pero bueno, algo hicimos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Continuamos en otro de de RoboChat. <risa>